Hola amigues, ¿cómo están? Estoy acá para compartirles mi historia. ¿Conocen estas vacas? Se llaman Cowparey y forman parte de una exhibición de arte internacional que tiene un concepto muy sencillo. Artistas intervienen en esculturas que luego son emplazadas en diferentes ciudades del mundo. A lo largo de los años hay infinidad de réplicas de este concepto como los Osos de Berlín, las Meninas en Madrid, pero no hay ninguna que esté posicionada en la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, se me ocurrió que podríamos ser los primeros. Para hacerlo, había que identificar cuál era el icono que tenía la capacidad de representar de manera global a toda la comunidad LGBT. Entonces, aparecieron los unicornios. Junto con un equipo, conformamos una asociación civil y cultural que permita motorizar la acción y diseñamos un plan de gestión cultural que invite a todos los sectores a formar parte constitutiva de la acción y trabajar mancomunadamente en el cumplimiento de objetivos solidarios. Entonces teníamos todo, el dispositivo preparado, el ícono identificado, alianzas con las que veníamos trabajando, distritos que ya estaban dispuestos a acompañarnos, y nos propusimos que sea el 20 de abril del 2020, el momento en el cual demos el batacazo y damos a conocer nuestra historia. Pero todos sabemos lo que pasó aquel marzo del 2020. Recuerdo que cuando apareció el presidente y todos los nerviosismos que teníamos en nuestras casas, tuve una de las desilusiones más grandes de mi vida. Tenía el fracaso frente a mí. Porque claro, ese sueño de ver motorizado esta acción y ver los unicornios emplazados en los parques, en las plazas, ya no iba a poder ser posible. Pero habían otras cosas que estaban pasando. Por un lado, todo lo que personalmente me pasaba a mí, después de tantos años de trabajo para motorizar la acción, yo tuve que primero creer en mí, en mis ideales, en mis convicciones creer que podía motorizar esta acción para poder convencer a quienes necesitábamos convencer de que crean que era posible hacer esta acción para crear los unicornios. que tiene esa energía, que intenta apelar a vos, a tu unicidad, porque en definitiva somos únicas e irrepetibles. Y lo más importante es que pongas en valor lo que sos por encima de lo que piensen los demás. Pero yo ya había perdido. La pandemia, después de tanto tiempo de trabajo, había logrado que no crea ni en el proyecto ni en mí que podía motorizarlo. Pero había algo más grave, más triste. Afuera había problemas que solucionar. Todo bien con el existencialismo, pero había una población que estaba necesitando de nuestra ayuda. Y nosotros tenemos una propuesta que vincula mucho el hecho artístico con los derechos humanos de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es, en ese dispositivo de gestión, tratar de acercar soluciones a las diferentes problemáticas y demandas que tiene la población. En ese sentido, nosotros veíamos que nuestro plan tenía muchas posibilidades de acercar ayuda, de poder ser un instrumento más para acercar ayuda a quienes nos proponíamos. Y no lo estábamos pudiendo hacer. Angustia, bronca, impotencia, todo se nos escapaba, no estábamos pudiendo encontrar el centro. Hasta que un día me encontré con esto. Este Lego me hizo darme cuenta que la culpa no la tenía la pandemia, que el problema estaba en nosotros, en cómo mirábamos el proyecto. Porque nosotros no venimos a hacer solamente esculturas, nosotros estamos desarrollando un proyecto que invita a trabajar todos juntos y unides, mancomunados, en un proyecto que intenta acercar ayuda solidaria a quienes más nos necesitan. Cuando lo pude entender, me junté con el equipo y encontramos la solución. Adaptamos nuestra propuesta original, cambiamos la dimensión de la escultura, ya no pensándola para el espacio público, sino para algo más pequeño, para la palma de tu mano, e invitamos a todos los distritos a trabajar mancomunadamente en la generación de las esculturas para la diversidad, con un objetivo claro, ayudar en la emergencia a la población travesti trans y refugiados LGBT que en el contexto la estaban atravesando pésimo. Y lo logramos, lo estamos logrando. ¿Cómo? Porque invitamos a muchos artistas que donen su arte y nos acompañaron. Porque invitamos a tres distritos que se sumaron y pudimos federalizar la propuesta. Invitamos a alianzas, invitamos a organizaciones sociales y entendimos entonces que el mensaje estaba llegando. Durante todo este tiempo aprendimos mucho. Pero hay dos cosas que quiero compartirles para que se queden pensando y reflexionando. Una, crean en ustedes. Crean en ustedes, amigos, porque si no creen en ustedes no van a poder motorizar sus ideas. Lo más importante, la energía para generar el cambio, es creer. Porque creer de verdad es crear. Crean en su instinto. Y por el otro lado, anímense y salgan a contar su historia. Salgan a comunicarla. Porque afuera hay mucha gente que tiene ganas de ayudar. Hay mucha gente que tiene ganas de escuchar, de sumarse a estas iniciativas. Emprender solos, es mucho más difícil. Así que acompáñense, salgan a contarlo, que ahí van a encontrar un montón de respuestas y van a enfrentarse al fracaso. Muchas gracias.